Muy buenos días a todos. Estamos aquí en, las, eh, en el circuito Gatorade. Y bueno, aquí con Román, con José. José y yo tenemos un reto. Vamos a ver quién en gana. José, vamos a echarle piernas. ruta turun No, me no no de ninguna manera más bien termino y almiran esas personas que no se defienden con nada y de que no sé si todo yo sé que a ti te fascina esto y sigamos echando por antes, y dando ejemplo de que así se puede que no hay límite para nada ah. ah. estaba y mi mamá que la daba mucho mi cuarto y tengo que todo un beso para todos chao, chao. Bueno, pues, No, el cuarto kilómetro, tenemos sí, bastante con una llorista y vamos a vuelven ritmo. nos empezó a llover que mejor que corriendo. ¿Qué bueno, ahora sí, aquí al lado de José, nos despedimos, hasta un próximo video Ya saben, abajo en las redes sociales, nos vemos en un próximo video Y bueno, quedé 15 en mi categoría Yo todavía no me he mirado todavía no me he posición. Pero la próxima, el próximo reto es la 21 de Miranda Sí, la 21 de Miranda, ya nos vemos Así que ya saben, chao chao Chao